las redes sociales son la, la increíble oportunidad que nunca jamás ha existido que sería un poco exagerado decir que la historia de la humanidad pero eh, casi se podría decir que sí porque es algo que afecta a la globalidad del, del planeta y, y el tener en un solo clic de ratón, por ejemplo en linkedin.com eh, tener millones de perfiles con las áreas concretas que nosotros trabajemos eh, a nivel global en todos los países, en todos los idiomas esa oportunidad de dejar a una pyme, a una, a una a un emprendedor, a un autónomo, a un solo clic de ratón en una red social, de forma gratuita eh, con LinkedIn o en Facebook o en Twitter y el poder hacer clic y empezar a establecer una conversación, empezar a tener un diálogo, empezar a plantear, hacemos sinergias, colaboramos entre tú, yo y todos los que se unan al barco y todo de una forma casi instantánea, gratuita, con una base de datos como nunca jamás nadie nos ha recopilado, porque si sí, perdemos privacidad por parte de las redes sociales al ser tantos millones de perfiles y nuestros datos pero al fin y al cabo estamos todos disponibles ahí a, si llevamos unas buenas prácticas, si lo realizamos adecuadamente con una buena etiqueta de que todo hay que tener buenas formas al fin y al cabo las redes sociales eh, son el mejor, la mejor oportunidad, la mejor herramienta que nunca jamás se ha creado para que el profesional se desarrolle en un entorno, en este caso, comunitario y social pero es el entorno en el que estamos ahora mismo y merece mucho la pena al entorno